habitantes del Micromundo, Peaceful Bottom. El fondo de las charcas y lagunas es un lugar muy especial. En él se dan cita una enorme cantidad de formas de vida que se dedican, fundamentalmente, a aprovechar toda la materia orgánica que llega hasta allí. Es, por tanto, el lugar donde se lleva a cabo la mayor parte del reciclaje de la materia y la energía que se genera en el ecosistema. Anélidos, larvas y ninfas de muchos insectos acuáticos, pulgas de agua, ostrácodos. Todos ellos aprovechan la aparente tranquilidad de estas zonas para desarrollar buena parte de su actividad vital. Thank mm -hmm. you.